Tan solo con Ferrada había vibrado al son de tanto sonido celta. Llegados de toda España y también de Portugal, más de 1.800 gaiteros han desafiado al frío para obtener la máxima puntuación, un hueso muy duro de roer. A la hora de llevar el ritmo, de tocar a un ritmo determinado para ir bien el tiempo y demás, no te dan los dedos porque están como recios. Difícil. <risa> sí. Y más cuando hace frío. El vestuario, la afinación, la percusión... Y, ...y la interpretación, lo que, lo que toques, como lo toques... ...si entras bien con los roncos, si no, como corte las canciones... ...al andar, largo de las capas". Todo cuenta en cada una de las cuatro divisiones de este certamen... ...el nivel sube en cada categoría... ...pero el objetivo principal es la difusión de este arte... ...que tiene muchas peculiaridades. La afine que tenemos es una afine en do... ...y es la gaita listana sin me hago la gaita gallega la mayoría, están en si bemol... ...es otro tipo de tonalidad y otro tipo de sonido... ...pero bueno, dentro de lo que cabe nosotros... ...con nuestras gaitas y nuestros niños ...estamos muy orgullosos, y muy contentos... ...y lo que queremos es conservar nuestra tradición... ...y que esto siga. Aparte de la bandera, bailo... ...y llevo desde los tres años en Aula de Música... ...y estoy muy encantado". Una cita muy importante y es que puede ser esta... ...la última vez que se vea a las gaitas gallegas... ...fuera de su comunidad... Lo que se hace es un desfile de 10 de bandas y la banda de Trabazos, que es la anfitriona, eh, es la que va abriendo el desfile. Y llegamos ahí a la ermita de Trabazos, eh, donde está la, digamos, la presidencia, que ahí se entregan los premios a las primeras bandas clasificadas. Y ahí termina el, el concurso. Es la primera vez que se celebra este concurso, este certamen aquí en Zamora, en la provincia de Zamora. Eh, es la primera vez y además en Castilla le León solamente se ha celebrado una vez en Ponferrada. Y este es un evento que, claro, que para nosotros es muy importante eh, y se ha celebrado aquí gracias a que existe la Escuela de Música de trabajos, de Aulas de Música de East Montes. Llevamos dos años trabajando eh, para, para poder traer a todos estos gaiteros aquí a esta localidad. ...esto es una, una liga de, nacional, a nivel nacional de bandas de gaitas... ...y ya nosotros el año pasado hemos, hemos participado... En, en, ...en la final que se celebró en Cabeza de Manzaneda. ...y bien, y, y este año han fallado alguna, algunas bandas... Eh, ...han venido 53 bandas, sí... ...han fallado algunas bandas a consecuencia... De, ...del temporal de la climatología ...porque claro, eh, algunos no han salido... ...porque no pueden salir con los autobuses y demás y demás... ...pero bueno, el, el compromiso que había era de 55-60 bandas... ...una media, eh, 30-35 eh, músicos por banda... ...estamos hablando de 1.800-2.000 gaiteros... ...y bien, y como digo, gracias a Aulas de Música... ...y a la colaboración del Ayuntamiento de Trabajo. Bueno, eh, cuéntenos cómo se ha preparado todo esto... ...lo que ha costado... Bueno, este es un evento que llevamos prácticamente un año trabajando para que hoy, por así decirlo, además con una buena climatología dentro de la semana tan difícil que hemos tenido, pues que todo pueda salir como está saliendo, bien organizado, en orden, con una buena acogida de público y después con un espectáculo de bandas pues tremendo. ¿La gente cómo ha reaccionado? Ahí decías buena afluencia de público, a pesar del frío, sí que se ha movilizado. Sí, se ha movilizado pues, eh, muchísima gente de nuestro vecino Portugal, de toda la provincia de Zamora y después pues, de todos los rincones de la geografía nacional que han venido las bandas. Muchas de ellas con viajes esta madrugada pues, en circunstancias bastante difíciles. Pero bueno, todas han estado aquí y el espectáculo aquí lo veis, es evidente, todo muy bien. la primera fase eh, de, de, la, de la liga de la del de campeonato número 20 la segunda fase eh, comentaban que se iba a hacer en villaviciosa y, y la final según nos ha dicho la, el presidente de la federación de bandas que la quieren hacer en santiago de compostela eh, eh, lo, lo mismo que ha pasado el año pasado que la primera fase eh, la han celebrado en, en, en viana del castelo eh, y la segunda fase creo que ha sido en Aveiro... y la final ha sido en Cabeza de Manzaneda. Sí. ¿Cuántos pasan a la final? A la final normalmente pasan muchos grupos, o sea, casi todos, prácticamente porque aquí hay cuatro categorías. Sí, está primera, como si fuera primera división, segunda, tercera y cuarta categoría. ¿eh? Y, y prácticamente pasan todos a la final. ¿eh? sí... ¿Categorías en qué se diferencian? ¿Calidad o número de...? Claro, sí, no, no. Eh, el número máximo que autorizan para, para poder participar son 35 eh, músicos. Y las categorías, claro, eh, la primera, es como, eh, como si fuera el, el, el fútbol en España, primera categoría son los mejores, claro, como, como es eh, de suponer. Nosotros el año pasado hemos participado en, cuarta, en quinta categoría, perdón, pero este año antes ha aparecido la quinta categoría. ...y estamos en cuarta categoría... ...y de todas las maneras... Eh, ...ha sido un gran éxito para nosotros... ...porque la puntuación que nos han dado... Eh, ...nos han dado 72 puntos y medio sobre 100... ...o sea que es notable... ...o sea que estamos muy, pero muy satisfechos... ...en primera sí hay mucho nivel... ...y en segunda también... ...muy buenas bandas... ...es lo más importante... ...porque creo que se fijan en todo... ...vestuario, en, en todo... ...en todo, en el vestuario, la afinación... ...la percusión...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 esto es algo que yo creo que pasa a la historia porque según nos han comentado las bandas ya no vuelven a salir más de Galicia no no no no ya se va a celebrar todo el campeonato en Galicia y para nosotros esto es que es algo que pasa a la historia a nivel provincial y regional y claro y para trabajos esto es un, un éxito es un éxito ...el poder celebrar esto aquí. Están en primer lugar los beneficios de promoción de imagen... ...hay mucha gente que a día de hoy no conocía Trabazos... ...no conocía la comarca de Aliste... ...incluso algunas personas no conocían la provincia de Zamora... ...y después independientemente de ese, de ese beneficio... ...por así decirlo de imagen... ...está la repercusión económica por la ocupación hostelera... ...y las compras que hacen aquí dentro de la provincia... ...pero lo más importante para nosotros... ...es el impulso que le damos a la escuela... ...a nuestra escuela, Aulas de Música de Alicia y Trasos Montes... ...con este evento. Yo me apunté porque me preguntaron... ...y desde muy pequeña he estado siempre aquí... ...y porque me gusta mucho y es increíble esto, es increíble. Yo también porque me gusta y desde pequeña he estado aquí... Y ...pues es algo que llevamos en el pueblo y todo el mundo de traje regional. Bueno, y poder traer un espectáculo así, un concurso de este calibre hoy aquí a vuestro pueblo, ¿qué es lo que ha significado? ¿Y cómo habéis vivido vuestra actuación? Porque creo que habéis estado muy bien, que la puntuación ha sido muy buena. Pues un poco nerviosas, pero bien, se disfruta. Yo, muy, muy nerviosa, muy nerviosa, muy mal, sí, pero bueno, bien. Lo más divertido para que la gente que quiera o que se esté pensando en, a, en meterse en, en los regímenes. No sé, cuando tú empiezas así a tocar y cada vez te salen mejor las cosas, es como una satisfacción muy. no sé, te salen las cosas bien y eso y te gusta, no sé. Sí, disfrutar de estar tocando y lo bien que lo pasas. ¿Cómo se prepara un concurso de este calibre? Esto es ensayar y ensayar. No hay otra. Aparte que es algo nuevo para nosotros, porque nosotros esto es aquí no se había visto nunca y... y bueno, tuvimos que ponernos un poco, un poco prepararnos para estar a la altura. Bueno, está usted bien abrigado, ¿eh? Seguro, porque el, con el frío que hace ni te cuento. Usted toca la gaita entonces. Sí, sí. Bueno, ¿cómo es? ¿Es muy difícil para alguien que no sepa tocarla empezar? ¿Es muy difícil o qué les diría para animarnos a aprender? Yo creo, yo creo que no, yo creo que es... Parece más difícil que lo de lo que en sí es, ¿no? Lo que para que, claro, hay que dedicarle tiempo, como todas las cosas. Pero vamos, difícil nada. Es difícil. Yo me consideraba no, no, muy habilidoso y la toco. No muy bien, pero bueno, la toco. ¿Pero que, ¿Habéis ha actuado ya? Sí, sí, el, los terceros actuamos. ¿Y ¿Qué tal? ¿Se pasan muchos nervios? ¿Cómo, es la, ¿Cómo ha sido la actuación? Pues un poco, un poco de... Bueno, salió bastante bien, creo yo, ¿eh? ...la que les han dado yo creo que también... ...sí, sí, yo creo que lo... vamos... ...lo habíamos un poco currado, ¿no?... ...porque todos los días... ...ayer la noche aquí estuvimos ensayando bastante tarde... ...y todos los días, todos los sábados... ...ya llevábamos bastante tiempo... ...porque ya sabíamos que iba a ser... ...entonces estábamos preparándonos todos los sábados...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 Bueno, Marcos, ¿tú to también tocas la gaita? Yo no toco la gaita, yo llevo la bandera. Bueno, abanderado del grupo, pero ¿cómo se siente uno entre tanta gente y tanto profesional? Se siente uno muy bien porque yo, aparte de la bandera, bailo y llevo desde los tres años en Aula de Música y estoy muy encantado. ¿Por qué te gustan y por qué te has metido? Yo, mi abuela, mi abuelos y todos... Siempre le gusta mucho el baile y a mí también me gusta muchísimo la, lo antiguo. ¿Y tienes amigos que comparten tu gusto o es un poco raro? Algunos sí comparten mi gusto, pero no muchos van a lo viejo. ¿Qué les dirías para que se apuntaran? ¿Qué es lo más divertido o lo que más te gusta? Lo más divertido es que te lo pases bien, que toda la gente va a tu favor, de que hay que ir a lo antiguo. Y le digo que mejor que se metan a tocar algo que estar haciendo el bobo, como hacen siempre.